a hacer nuestro clásico ya video del duty free, vamos a ser rápido porque no tenemos mucho tiempo, una, que es esto, una loción, 35, ah esto ya son dólares, aquí ya se convirtió en dólares el asunto, una aqua de Gio, 100 rupias, una de James Bond, una nueva de James Bond, 25 rupias o 49 rupias la grande, Klein B, 48 rupias de 200 mililitros. Eso parece Eternity de las viejitas, creo 47 dólares. Johnny Walker, vamos a ver 92 dólares y trae dos, los pomos. Ferrero Rocher, esa bolsota, 19 dólares Trae 1, 2, 3, 4 5 cajas 5 cajas de Ferrero Rocher Por 20 dólares Creo que no está mal Nada mal Los fumadores Malboro 100 cigarros de Malboro Por 26 dólares Una Jack Daniels 162 dólares de un litro y de tres cuartos 88 dólares. Bombaini en 26 dólares de un litro. El Bacacha 21 dólares. El Bacacha blanco 29 El gran reserva. toblerone Esta bolsa de doblerone. Ese paquete era de. costaba 16 dólares cada bolsita de tablerone. Y era un paquete según que comprabas tres y te regalaban uno. Ok, vamos a ver otras tiendas. Pero esas fueron las Duty Free. A ver. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, para ir viendo precios. Una bocinita, USB, Bluetooth, 594 copias. Entre 4 más el 10%. Y son pesos. Mm, cargadores, el cargador. Ah, no, este es el adaptador eh, para VGA para las presentaciones a ver unos cases vamos a ver aquí unas bocinas teclados pilucas bases para el teléfono en el coche Yo estaba buscando una pero, pero no, la buscamos en otro lado, aquí creo que no maletas Audífonos, por ejemplo, vamos a checar unos audífonos. Ah, vamos viendo, por ejemplo, estos son y que son como sencillos, supongo serán sencillitos. No veo precio, no veo precio. A ver. No se sé ve el precio, no no dice precio. Pero por ejemplo, estos para Philips 1295. 1295 rupies, están bonitos. Y tienen micrófono, se pueden usar con él para llamadas para manos libres. Tenemos otros Philips, estos son más Pros, 3749. Los Sennheiser 1299. Yo pensé que estos tenían cancelación de ruido, pero no. Tienen si cancelación de ruido, estaba a buen precio a ver qué otros audífonos vemos. Uh, los tipo cacahuatito a mí no me gustan. Pero el tipo cacahuatito, 6000 Están caros. Estos son más sencillos. 2300 los de Apple. 2300 yenes. Digo, perdón, este, rupias. La mitad, no, entre 4 más el 10%. Y esos serían pesos mexicanos. Al tipo de cambio en octubre de 2015. Tripiés. Hay más audífonos, audífonos Sony oh, esos están bonitos, 5000 están padres. Mm, son NPS, N, N, son wireless, ah, está padre. Estos están interesantes. Acá tenemos voz 21.150, son Bluetooth y deben de traer cancelación de ruido, la mejor. Estos son bows o Bose. Teléfonos. Tenemos aquí Samsung Galaxy S6 de 32 GB en 41900. 41900 entre 4 más el 10%, algo así como 12 mil o 13 mil pesos. No me acuerdo cuánto está en México. Este es el Edge 50 mil 49 mil rupias. Entre 4 más el 10%. ¿Cuánto cuesta una MacBook en la India? La MacBook cuesta, ver, la MacBook Air de 13 pulgadas, de procesador 1.6 GHz memoria de 4 gigas y disco duro de 128, 72 mil 900 rupias. Entre 4 más el 10% y ese es el precio en español, en español mexicano. ¿Qué más? El iPad Mini, iPad Mini. Cuesta la wifi nada más, de 16 GB, La iPad Mini 3, en 28.900 rupias. Entre 4 más el 10%. Para que una idea. Los pues precios. Vamos a ver las cámaras. Oh, nada interesante. Algo como de referencia híjole no veo así como que las Nikon vamos a ver los reflex esta es 700 d esta no la he visto no sabré decir qué tan bien qué tan mal esta es interesante me gusta esta siente robustita esta vale 41 000, 42 mil rupias mil entre 4 más el 10%, serían como 10.000. No, no sigue mal. Pues voy a checar, no sé cuánto cuesta en, en, este, en internet el precio. Es la, el modelo 700 d Voy a checar las características. El sensor híbrido, este ya tiene autofocus. Yo lo necesito para video entonces, esta puede ser una opción. Yo estaba buscando la 70D, pero es mucho más cara. Entonces esta, esta puede ser interesante. Nikon 41.990, la D 5300 Y. No, esta Sony, esto no. Esta, esta o la, la Canon. Voy a checar la Canon, se me hizo interesante. Y bueno, a grandes rasgos esta es esta, la tienda de electrónicos que nos encontramos aquí en el aeropuerto Indira Gandhi de Nueva Delhi monedas hay otras tiendas abajo del cerrita abajo pero lo que está aquí cincuenta siete cincuenta y